Hola, gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a dónde estén o cuando me vayan a ver. Bienvenidos una vez más al canal Amada Umbanda. Mi nombre es Edgar Rivero, desde aquí, Montevideo, Uruguay, para traerles eh, otro cántico en acapela de Umbanda, eh, especialmente de la línea de Ogun, Ogun Beiramar, bien, eh, perteneciente a la Falange de San Jorge, Ogun, bien. Eh, estos eh, estas entidades que llegan a los terreros de Umbanda para hacer el bien, para practicar la caridad y así conseguir, conseguir más evolución espiritual y luz. bien eh, Sin más que decir, eh, eh, voy a lo que es el propósito de este video. ¿no? bien Ogunye, pata Salve, jean e toda a sua falange de Ogum. Meu pai, Ogum Beiramar, chegou para trabalhar e ele vem da Ruanda, com licença do pai Oxalá. Saravá, Ogum, saravá, meu pai, saravá, Ogum Beiramar. El Ogumberamar, era mar, Ogumbe ogum mar, capitán Das Agua, mi Pai, por la vera do mar. El Ogumbe era mar, Ogumbe ogum mar, capitán Das Agua, mi Pai, por la vera do mar. Con su espada, mi Pai, voy me defender, con su escudo, mi Pai, voy me proteger. Con su espada, mi Pai, voy me defender.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 Ele é o mar o mar Capitão das águas, meu pai, por la vera do mar Com sua espada, meu pai, vou me defender Com seu escudo, meu pai, vou me proteger Com sua espada, meu pai, vou me defender Com seu escudo, meu pai, vou me proteger Mi pai, é gumbeira-mar Llegó para trabajar y él viene de Aruanda con permiso del payo ojalá. Saraba Ogum, Saraba, mi Pai, Saraba, beira Mar. Él es Ogum beira Mar, Ogum, él es ogum beira mar. Capitán de las aguas, mi Pai, por la orilla del mar. El es Ogun Beramar, Ogun, el a Beramar Capitán de las aguas, mi Pai, por la orilla del mar Con su espada, mi Pai, voy a defender Con su escudo, mi Pai, voy a proteger Con su espada, mi Pai, voy a defender Con su escudo, mi Pai, voy a proteger Ogun, oh, salve toda falange de Ogun y toda su comandante bueno, eh, ese fue el cántico del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle mi, me, su, su me gusta en el video. Eh, compartan en las redes sociales, si es así, si es de su agrado, bien. Eh, suscríbanse, si no lo están. Eso me ayudaría y mucho para que crezca el canal y el algoritmo de YouTube lo tome en cuenta. ¿no? Y también si quieren pueden activar la campanita que está al lado del botón de suscribir, que va a aparecer al lado del botón de suscribir una vez que ustedes se suscriban. ¿no? Ahí le dan a todas las notificaciones y YouTube los va a notificar cada vez que yo subo un video. ¿bien? Eh, bueno, sin más que decir, les mando un beso, un abrazo bien grande y que tengan un lindo comienzo de semana. Hasta luego. Chao, chao.